Aunque no entienden el Mapudungun, pero igual hay gente que se manifestaba en el espíritu, en la energía. Y eso fue para mí importante también. Porque, ¿cómo no ...no agradecer el esfuerzo, como dice usted? Yo, segunda vez que estoy acá... tercera vez que estoy acá, en este, en este mapu, en este territorio que eran nuestros mapuche, la Universidad de Biobío. Y valoro mucho también decisiones que se ha tomado... ...por defender también el hogar... ...el Chelmamoín... ...porque... Si, la, ...si hay gente... ...hablante que... ...se creen más sabio que, ...que una persona ceremoniante... ...yo creo que esa gente... ...hay que taparse el oído... ...porque siempre va a haber gente... ...que no encuentre bueno... ...porque a lo mejor esa persona no sé... ...qué sentirá o destruir... ...pero nosotros venimos a construir... ...y en la universidad yo creo que durante los meses... ...el tiempo que lleva el Chelmamoil... ...no creo que a ninguna persona se ha matado acá... ...ninguna persona se ha vuelto loco... ...¿entiendes?... ...y el Chelmamoil tiene que permanecer... ...como quedó porque... ...el Chelmamoil está haciendo una reguarda... ...a la universidad... ...y a la juventud se capacitan que se están preparando para pa lo que es el saber. Lo primero y dentro de las más importantes también está la posibilidad de gestionar una actividad de extensión, de vinculación con la comunidad circundante, con la comunidad mapuche circundante y además pensado desde una lógica mapuche. O sea, la posibilidad de que sea quien piensa, quien organiza, quien planifica, una persona mapuche le da un, enriquece este proceso y además la posibilidad de tener autoridades ancestrales central, o sea, sentadas y conversando eh, a los cuales tú puedes eh, preguntar, reflexionar, argumentar eh, permite no solamente la generación de nuevo conocimiento y validación del antiguo sino además un fortalecimiento de todo este movimiento de interculturalidad que se está viviendo al interior de la universidad. Nosotros tenemos que abrirnos a conocer al otro no solamente en sus manifestaciones eh, más visuales sino además cierto conocer cómo este otro eh, es, interpreta la realidad, cómo la organiza y dentro de esa realidad eh, cuál es el rol preponderante que para los mapuches tiene la espiritualidad. Nosotros entendemos que esto es una manifestación de muchos otros cierto, pasos que han dado gente antes en esta universidad tenemos el CEUR, tenemos el CUICUITUN, tenemos el trabajo de la DDE, tenemos el programa de interculturalidad territorial y yo creo que esto es un bonito fruto de las semillas que se han ido sembrando con anterioridad o sea que algo se genere, se geste desde su génesis valga la redundancia desde una lógica mapuche en un lugar eh, como una universidad pública la única de la región eh, sin lugar a dudas es algo que eh, no tiene parangón Creo que la dinámica fue muy buena, creo que la gente que participó estaba muy interesada, eh, o manifestó sus opiniones, hubo una alta convocatoria y tuvimos una alta presencia también de instituciones externas a la universidad pero que también trabaja en el tema, que también participa, que son parte de comunidades, tuvimos gente que viajó de Tirúa, que llegó temprano, entonces eso también eh, valida y le da mucho sentido a lo que estamos haciendo, y que sea en un espacio desde la universidad, una universidad pública, que desde el Estado se generen estas instancias, creo que es importante para todos. Finalmente, ese son el tipo de acciones que atraen y que interesan a los estudiantes. Además, por las características que tiene un Nutram, donde no se trata solo de una exposición, sino que más bien lo que busca es generar una conversación, donde todos los participantes puedan aportar sus ideas, sus experiencias, lo que piensan acerca de la temática, eh, es muy atractivo y a su vez muy participativo para los estudiantes y para todas las personas que pudieron asistir ese día.